Cuando me convocaron para el proyecto o cuando me invitaron a participar en el proyecto pensé en cómo quería llevarme mi, mi cabello y qué significaba mi cabello para mí y pensé en un camaleón, entonces esta mañana quería algo levantado hacia arriba que diera la, como la imagen de un camaleón, esa es la razón por la que hoy me peiné así.